descubre? ¡Gabriela Mistral! ¡Ay, oh, qué sueño! Voy a revisar mi lista de tareas para poder dormir tranquilo. A ver... Vamos a ver... ¿Hacer dos labores de la casa? Sí, hice dos labores de la casa. ¿Hacer mi cama? Sí. He Llevar mi ropa a la ropa ¿tú? Sí. Comer al menos dos frutas al día. Sí. Tomar al menos un litro de agua. Casi tomé un litro. Sí. Hacer ejercicio. Eh, pendiente. ¿Abrazar a mi mamá y decirle que la amo? Sí. Y por último, aprenderme el poema de lenguaje. Claro que sí. piececitos de niño, azulosos de frío, ¿cómo os ven y no os cubren, Dios mío? piececitos de niño, dos joyitas sufrientes, ¿y cómo y menos las gentes listo aprendí estoy listo ahora me puedo dormir puedo dormir en paz puedo dormir tranquilo buenas noches Dios. buenas noches buenas noches chilindrina que verano bien? Tú también, mi amor. Bueno. Buenas noches, tesoro. Buenas noches, mami. Hasta mañana. Te quiero mucho. Yo también, tesoro. Buenas noches, don Ramón. ¿Don Ramón? Oh, A mí se acostó. Buenas noches, señor Barrigo. Buenas noches, señora Plotilde. Buenas noches, Paulito. Buenas noches, pequeño chavo. de no tiene Y te voy. Buenas noches, mundo. Mañana será otro día.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 ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? No, es que no puedo dormir. ¿Por qué? Tengo miedo. Mm. Ya voy, ya voy. No me puedo dormir. ¿Me acuesto contigo? Sí. Es que tengo miedo. ¿Por qué no, tienes miedo? No sé. Hay mucho viento. Mm. ¿Mucho viento? Sí, me da miedo el viento. ¿Y quieres que te lea un libro? No. Un micro libro. ¿Cómo micro libro? ¿Qué es el libro. Gabriela Mistral. ¿Y por qué tan pequeñito? Porque es un libro de bolsillo para que tú lo puedas leer cuando tú quieras. Bueno, ya, leo. A ver, a ver, a ver, a ver, aquí. Justo el que te quería leer. Contente que te duermas. Contente que te duermas. Exactamente. que me duerma. Por supuesto, para que descanses. La rosa colorada cogida ayer. El fuego y la canela que la llama clavel. El pan horneado de anís con miel. Mm. Sí, ¿Pan horneado? ¡Qué rico! Mm, sí. Y el pez de la redonda que la hace arder. Todito tuyo, hijito de mujer. Con tal de que quieras dormirte de una vez. La rosa digo, digo el clavel. Ay, mamá. La fruta digo, y digo que la miel. La miel. Eso era. Qué rico, ahora me dio hambre. Yo no voy a poder dormir. Ay, mi amor, si me voy dormir. Ya, yo te voy a una. A ver, busca tú. Botoncito, ya. Yo tenía un botoncito junto al corazón. Era un y pequeñito con un arroz. De la luz lo defendía y a la hora del calor. Yo tenía un botoncito. Aplegarle la corazón. Ay, qué hermoso. y salió? Súper bien, eres un gran poeta. Sí, soy un gran poeta. ¿Qué? Sí. puedo ser poetizo? Sí, ¿poeta? sí. Poeta. Eh, poeta. Poeta. Lo rico era poetizo. Exactamente. Me gustan sus cuentos. Me Sí. Ya. Duermas. Duermas. Ay. Está ando, bueno, entonces... tú. ¿eh? es que tengo miedo? Me da miedo el viento. Mira, te voy a leer algo para ese miedo. Es verdad, no es un cuento. ¿Cómo no es un cuento? Hay un ángel guardián. ¿Ángel guardián? Que te ama y que te lleva como el viento. Y con los niños va por donde ellos van. ¿Va con nosotros? Exacto. Tiene cabellos suaves que van en la venteada como tuyo Sí, mi amor y ojos dulces y graves que te sosegan con la mirada y matan miedos dando claridad y lo más importante es que no es un cuento, es verdad ¿Mm? ¿Tú crees que hay un ángel no, guardián? Amo. Por supuesto, pues hijo ¿Entonces me puedo dormir más tranquilo? ¿Sí? Claro, y ese ángel guardián siempre va a estar contigo It's a lot. I'm Los vientos amantes me a mi niño Dios Padre sus miles de Sombra, me suave.